No, ya no 3 es uno, uno gay, Brian no nos traes uno, ya no le encuentro en sentido alguno Sintiéndome estrella de rock, la vida a mí no me ayudó, poniéndome pero sí stop junto a la quinto mejoró, fumamos de noche y de día, soy el mejor quien lo diría, me encanta estar con la María, con ella viajo todos los días. No, se acabó el tiempo sigue mi turno prendo el churrillo y me voy ese turno miro mi cannabis para mi el a diciendo que nada forjo me ven los llores y los trigo flojos a todos los que los tengo bien tojo lentes oscuros tapando los ojos gota por gota sacota lo rojo abriendo las puertas rompiéndose rojo si me tira mucho cuida que me enojo mi música está sonando a toda la party igual las veces me reciben con mal cierro la boca y no pregunta a nadie yo no vendo por y el mejor quien lo diría, poniéndome peros y stops. Con ella viajo todos los días, la vida a mí no me ayudó. Fumamos de noche y de día, junto a la gente mejoró. Me encanta estar con la María. Esta prendió fuego, ella me besa, me pasa el veneno. A mi cabeza ya no va a haber frenos. Así se empieza, cada vez hay menos, todos tropiezan. En y guita, vamos para la grande teniendo a tu chica Pásame otro sana el efecto se quita Comprándome gemas yendo al infinito Te feo tu garr no pienso en lo mismo Te prendo fuego cuando agarro el micro Por lo que quiero y lo que necesito Rockstar, rockstar esa es mi vida Estoy destinado a ir para arriba Traemos la verde morada y activa Haciendo la droga de forma auditiva Tomando y contando billetes de 100 Dinero pa' mi madre pa' que esté bien Te me haces tanto que eres lo que así ni lo siento Todavía queda with porque siento el churro Mi mano ocupada yo ya no me aburro Me estoy esforzando en sacar todo el curro Y vienes a hablarme de que eres un turro Pero no, esto no es así Se trata de cantar solo para sobrevivir Y no hablo del dinero, hablo de ese rapero Que ahora todo el mundo se comió su cuento